Esta semana el Señor nos trae una clase maravillosa que se ha titulado Tres Claves. Las tres claves, mis hermanos de Cristo, en la gloria de aquí, la fe que conquista estas clases virtuales es hora, confía y espera. Una vez más, tres claves: hora, confía y espera. Y en ese orar, el Señor nos lleva a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16 al 18, que nos dice: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. No importa la tormenta, no importa la barca donde tú vayas, pero el Señor siempre dice, ora sin cesar y demos gracias por todo lo que el, el Señor nos da. Mis hermanos de cristianos, en la gloria de esta hermosa clase virtual, el Señor nos quiere decir que oremos sin cesar, no nos cansemos de orar, porque en la primera, en primera de Juan 5.14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Una vez más, esa oración tiene que ser todo de acuerdo a su voluntad, no a nosotros, no a nuestra voluntad, no que él cumpla nuestros capítulos, sino haciendo siempre el propósito de él en cada uno de nosotros. Una y, y siempre lo hemos hablado y lo hemos hablado últimamente aquí en el ministerio cristiano sin la gloria, que si estás angustiado ora, si estás alegre ora, si estás enfermo ora, si estás en salud ora. Estés como estés, nunca dejes de orar. Por eso nos dice el Señor. Esa es una clave muy importante, mis hermanos, de que estamos en la gloria, en esta casa virtual, que el Señor nos está diciendo que en todo momento oremos en la angustia, en la alegría, en la enfermedad, en la salud, siempre agradeciendo al Señor por todo lo que nos da, por, por, porque pudimos abrir los ojos porque pudimos estar una, un fin de semana, otra semana más, escuchando otra clase virtual. Y es por eso que en esta, clave, en esta clase virtual, mis hermanos, estas claves muy importantes, que la, la primera que estamos hablando es en, es en esta oración. El Señor también nos habla en, en Colosenses 4.2, que dediquen, eh, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Siempre en esta oración, diciéndole al Señor que gracias por a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras iniquidades, siempre diciendo al Señor, gracias Señor porque me da una oportunidad, gracias Señor porque me da un empleo, gracias Señor porque he podido ser sal en el mundo, uh, esa luz en las tinieblas, te doy gracias Señor porque uh, tengo un techo, eh, tengo una cama donde dormir, siempre agradeciendo al Señor, aunque sea por ese dulce que te estás comiendo, porque es el placido al Señor que tú tuvieras, eh, dinero para que tú puedas comer ese dulce, mis hermanos, de están en la gloria aquí en esta clase virtual otro punto, o otra clave muy importante de, eh, de la parte de esa oración es ese es confiar, que en esa oración cuando tú estás haciendo esa oración es confiar en el Señor y esa confianza, el Señor nos, nos habla en el profeta Isaías eh, que nos dice en el capítulo 12, versículo 2 Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, Él el Señor es mi fuerza, el Señor es mi, mi canción, Él es mi salvación. Una vez más que en esa oración queremos de confiar porque es nuestra salvación. Eh, el Señor es nuestra fuerza, mis hermanos de, de mis hermanos de aquí, de la fe que conquista. Siempre dándole la gloria al Señor, siempre, siempre confiando en, que lo, que en lo que oramos, dando ese agradecimiento y acercándonos y pidiendo bajo su voluntad. Y como lo dijimos hace unos, unos minutos, unos segundos, que si estamos angustiados, alegres, enfermos o con una salud perfecta, debemos de agradecer a Dios. Debemos de agradecer al Señor porque su, su voluntad es perfecta y maravillosa, mis hermanos de estamos en la Gloria, aquí en esta clase virtual. Otra parte de la confianza que nos habla el Señor, mis hermanos de Cristo, en la Gloria, nos dice un hermoso Salmo 4:8. Que en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la confianza que cuando tú te vas a dormir, no sabemos si vamos a abrir los ojos, pero esa confianza, que si no abrimos los ojos, vamos a estar con Él. Que si no abrimos los ojos, es porque yo sabemos que vamos a estar una vida eterna con Él. Y siempre haciendo su voluntad, mis hermanos de en la gloria. Aquí, de la fe que conquista, mis hermanos, en esta clase virtual, siempre, eh, cada vez que te vayas a acostar o te levantes, en cada momento agradeciendo al Señor esa confianza que el Señor pone en cada uno de nosotros nosotros. El Señor confía en nosotros, pero nosotros como que dudamos a veces mucho del Señor. Y por eso, mis hermanos, que estamos en la gloria aquí, en esta clase virtual, también nos dice en Job 11.18, vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Qué maravilloso versículo nos trae el Señor en esta clase virtual, mis hermanos. Vivirás tranquilo porque hay esperanza esperanza, esa esperanza es de, de confiar, esa, esa confianza de esa oración que nos mantiene es cerca del Señor, mis hermanos que en la gloria, a quien la fe que conquista, estarás protegido y dormirás confiado y es lo que nos dice el Salmo 8 que en paz nos acostaremos y dormiremos porque solo tu Señor me haces vivir confiado, esa es la confianza que tenemos que al dormir el Señor nos va a proteger al, al momento de salir el Señor nos va a proteger, al regresar al, al regresar a tu casa a donde tú vayas a ir, el Señor, teniendo esa confianza que el Señor siempre va a estar con nosotros. Como le decía a su siervo Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, no me lleves allá. Y yo sé que la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo tiene su momento oportuno, eso lo dice 3.3.1. Y algo muy importante que nos dice en, el evangelio, uh, en, el, en los evangelios, en Romanos nos dice 8.28, Ahora bien, sabemos que Dios... Dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Recuerda eso, que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todos tenemos un propósito, mis hermanos de Cristo, gloria. Es, es en gloria. En esa oración hay un propósito. En esa oración debe haber una confianza. Eh, el Señor nos quiere, nos quiere decir, mis hermanos aquí en Cristianos en la Gloria, de, eh, en esta fe que conquista. Y ya para ir terminando, mis hermanos, esta clase virtual, debemos en esa oración, con esa confianza, debe ver, que Una espera. Y en esa espera el Señor nos lleva precisamente al Salmo, capítulo 18, versículo 30, que nos dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que eh, eh, eh, a él se acogen Tú te acoges al Señor Tú sigues tus leyes Tú tienes ese temor al Señor Y reconoces a su hijo como su Tu Señor Mira La palabra del Señor te va a cuidar El Señor te va a cuidar Contra esto salir mis hermanos Porque el mismo Isaías 55.8 nos dice Porque mis pensamientos no son, no son vuestros uh, porque, Perdón Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos declara el Señor entonces, en esa oración y en esa confianza debemos tener una espera. Y en esa espera, esos dos pensamientos del Señor, de acuerdo a su voluntad, y lo hemos hablado. El Señor no llega antes ni después. Él llega a un momento perfecto porque Craseas 3, 3, 2 nos dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de, ah, de arrancar lo plantado. Y, hermanos de los cristianos en la gloria, el Señor está siendo muy claro en estas tres claves: de esa oración, de esa confianza y de esa espera. Y. Ya terminando esta hermosa clase virtual, el Salmo 37, 5, capítulo 37, versículo 5, dice, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Tú, hay una oración de corazón, hay una confianza, el Señor va en esa espera, va a ver, Él va a actuar de una manera maravillosa. Recuerda que las pruebas revelan nuestro carácter, quiénes somos y en, en qué creemos. Es algo maravilloso que nos dice el Señor en esta clase virtual, mis hermanos. El Señor nos ha hablado en estas, en estas tres claves importantes, que es la oración, la confianza y la esperanza. Esa espera, esa espera que y esa esperanza que cada día tenemos con el Señor que nos respalda y siempre le damos la, la gloria y la honra al Señor porque él es maravilloso, él es grande, majestuoso y Señor te damos gracias porque terminamos otra semana, terminamos, comenzamos un fin de semana y terminamos, comenzamos semana, terminamos semana, ya vamos par prácticamente eh, para la mitad de año y siempre asiento tu voluntad, nos veremos en otra misión más aquí en la fe que conquista, y recuerda eh, compartir las buenas nuevas del de reino de los cielos, bendiciones.